cordial saludo. La propuesta de este video es colaborar a los compañeros que en algún momento deseen organizar eh, una monografía, un trabajo de grado o un documento a, a nivel don, a, a nivel de posgrado donde se deba eh, implementar un formato de estilo, diga, digámoslo, formato APA, un, un formato inconté, cualquier formato. ¿Cómo debemos de estructurar adecuadamente para que al final no tengamos ese dolor de cabeza que cada uno de nosotros, y lo digo con experiencia propia, eh, hemos tenido cuando finalmente queremos paginar, organizar eh, los títulos del documento? La propuesta eh, inicialmente hace referencia a el documento, lo que primero debe hacer uno antes de empezar a, a organizar o generalmente lo que uno hace es organizar el documento al final. No, la recomendación es que toda la estructura misma del documento lo hagamos desde el principio. ¿Eso qué significa? Significa que generalmente un documento está conformado por cuatro partes o... o o cuatro fracciones, lo que nosotros le vamos a llamar sesión. Y la primera sesión es una hoja de presentación o la portada del documento, donde esta generalmente no lleva numeración. Una segunda sesión del documento donde van a aparecer el índice temático, las diferentes imágenes referenciadas también y también la, el índice de tablas. Y en una tercera sesión vamos a desarrollar todo el trabajo y por último la bibliografía. Generalmente un trabajo está conformado por esos cuatro apartes. Sin embargo, existen ocasiones donde al interior del desarrollo nosotros debemos de insertar imágenes las cuales éstas eh, no quedan bien ubicadas de forma vertical por lo tanto necesitamos darle una orientación a la página de forma horizontal eso qué nos indica nos indica de que en el momento en que vamos a insertar la imagen debemos de cerrar una sesión temporalmente abrir otra para poder insertar la imagen de forma horizontal una vez que se inserte se cierra y se continúa en una nueva sesión se continúa con el trabajo del desarrollo del documento que en ese momento se está diligenciando. Y finalmente se termina con la bibliografía. Esto a grosso modo es la estructura que debemos de hacer siempre al comienzo. Pero como generalmente eso no sucede, entonces vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a un trabajo que algún, un estudiante me entregó. Vamos a tratar de hacerlo una vez o como generalmente alguno de los compañeros lo hace, siempre al final. Aquí tenemos el documento de un estudiante, por obvias razones, eh, omito su nombre, le he colocado marcos, pintó paredes rojas con un código ficticio, la Universidad de Santiago de Cali, la Facultad de Ingeniería de la modalidad de grado. Como observen ustedes, de que este contenido es un contenido manual contenido el cual si usted en alguno de los momentos eh, se vuelve a corregir el documento y se amplía supóngase que yo voy a ampliar el marco referencial eso significa que el marco teórico pasa a la página 8 en ese momento todas las numeraciones de las páginas se modifican y en ese sentido debo manualmente ir modificando cada uno cada una de la, de la paginación que tiene cada tema pues eso de forma manual es muy engorroso esa es la razón del por qué se considera que esto debe ser de forma automática eso lo vamos a hacer ahora vamos a hacer un repaso muy rápidamente está el planteamiento del problema tiene unos subtítulos observen ustedes la formulación del problema no nos vamos a parar en el contenido mismo sino en la forma del documento observen ustedes que tiene una numeración ahora vamos a retirar esa numeración para colocar adecuadamente la numeración y quiero mostrar es que en alguno de los apartes de este documento existe una imagen como esta la cual se tuvo que reducir debido a que no no cabía en, en el formato vertical que está diseñado este documento. Eso significa que antes de esta, esta imagen tenemos que cerrar la sesión, abrir una nueva sesión y posteriormente eh, cerrarla para cambiar la orientación de la página y continuar normalmente con la orientación que anteriormente veníamos trabajando. Entonces arranquemos en el trabajo, lo primero que vamos a hacer es seccionar, vamos a particionar el documento, entonces tenemos la parte de la presentación que es la portada, me paro debajo, observen aquí, me voy a parar aquí, aquí, y le digo eh, en diseño de página, voy a la, al diseño de página al menú, saltos, y en vez de decir que salto de página, no, le digo saltos de sesión de una página siguiente. Entonces arranco ahí. ¿sí? Aquí ya se ha, creado, se ha creado una nueva sesión. La portada es la sesión 1 y eh, el cursor en este momento aparece en la sesión 2. Al final del contenido voy a también a, a cerrar esa sesión. Me paro aquí. Nuevamente diseño de página. Le digo saltos y le digo saltos de sesión página siguiente e inmediatamente se salta a lo que es el planteamiento del problema yo sé que aquí arranca la tercera sesión desde aquí donde está el cursor y voy a avanzar en esa tercera sesión hasta donde se encuentra la imagen la cual vamos a generar una nueva sesión entonces aquí abro un poco le digo que diseño de página saltos y le digo página siguiente y después de la imagen nuevamente abro un poco y le digo diseño saltos salto de sesión página siguiente y ya la imagen me ha quedado en una sola página la cual quiero verificar esa situación voy a pararme aquí y observen ustedes que en este momento estoy en diseño de impresión, aquí en la parte inferior derecha ¿sí? yo estoy observando mi documento eh, de una manera o de la forma que se llama diseño de impresión, me voy a pasar al último que se llama borrador y observen ustedes que en borrador fácilmente ahora sí puedo observar las divisiones de miren la aquí este es, una, este es un salto de sesión. aquí observen en la otra sí esta es normalmente la terminación de la página, aquí está este punteadito, y nos vamos al comienzo donde está el inicio del desarrollo del trabajo. Y van a observar ustedes por ejemplo que el planteamiento del problema, ojo, arranca con una nueva sesión, todo el, el, el, el índice o el contenido está en otra sesión, y toda la parte de la presentación del documento está en la primera sesión. Eso es la manera de cómo nosotros debemos de estructurar el documento. Entonces, vuelvo nuevamente al diseño, al diseño de la impresión, y me falta lo último, que es ir a la bibliografía, finalmente. Ah, por acá tengo otra imagen, vuelvo y hago lo mismo. ¿sí? Me paro antes de la imagen diseño de página, saltos, saltos de sesión página siguiente, después de la imagen hago lo mismo, inserto una nueva, inserto un nuevo salto de sesión ya listo, ya nos quedó, observen ustedes y voy al final donde está la bibliografía, bibliografía que debe quedar en la última sesión del documento, entonces diseño de página, saltos, Saltos de sesión, página siguiente, y ya en este momento ha quedado completamente la numer que ha quedado completamente la división, la estructura por sesiones en el documento. Ahora también vamos a aprender que esta, bibliograf esta bibliografía, observen ustedes, ¿sí? eh, no tiene. Yo me paro aquí, no tiene ningún enlace, no me indica que esa biografía se ha generado automáticamente. También vamos a aprender en este video la manera de cómo eh, organizar la biografía de forma automática. Entonces, vayamos al comienzo del documento y ahora sí, una vez que se haya particionado el documento por sesiones, arranco con la otra parte. Lo primero que voy a hacer es, voy a organizar las imágenes de la forma de orientación. ¿sí? Eh, vamos a, a las hojas de donde se encuentran las imágenes, va a tener una orientación horizontal y todo el texto va a tener una orientación de forma vertical, aquí. Para eso pues voy a reducir un poco el tamaño de las hojas para que se pueda observar un poco. Aquí está, observa. Voy a pararme aquí, yo sé que esta imagen está eh, en una sesión particular, entonces voy al diseño de página, le digo orientación y la orientación es en este momento está de vertical, le voy a decir horizontal. E inmediatamente la orientación se pone horizontal solamente en esa sesión, o sea, miren la que, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque le he dicho que solamente esa orientación para esa sesión. Vamos a hacer la, la otra, miren, me paro ahí diseño de página, orientación, ¿sí? Y esa orientación solamente se aplica para qué? Para esa sesión. Observen. E inmediatamente aparece la otra imagen en una sesión. Eso que me qué me qué beneficio me trae? Me trae de que ya ahora puedo ampliar la imagen. Doy clic en la imagen y la puedo ampliar a mi manera, ¿sí? Y eso no me indica que voy a perder la numeración de página. Ahora, más adelante, van a observar ustedes que vamos a trabajar también la numeración de página. Observen ustedes que adecuadamente estoy trabajando las imágenes, ¿sí? Condicionadas al tamaño que generalmente pueden estar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar ahora sí. Vamos a aumentar un poco el tamaño de las hojas para empezar a observar las referencias, lo primero que va a hacer del contenido voy a borrar esto ¿sí? voy a borrar completamente todo esto no me sirve porque esto está de forma manual lo borro voy a dejar, temporalmente voy a dejar ese título ahí y me vengo para los diferentes títulos el primero, planteamiento del problema. El planteamiento del problema me, me dice que supuestamente este es un planteamiento del problema a nivel de título. ¿sí? Entonces vamos a trabajar, eh, aquí tenemos los tres tipos de títulos, título 3, título 1, título 2 y ese título que no tiene, no tiene en un momento dado eh, ninguna numeración. Entonces supóngase que este es el título 1, entonces le voy a decir que este es un título 1. ¿sí? Si yo quisiese configurar este título, por ejemplo mire que por defecto me dice que antes del título hago un, un espacio separado, después del título no hago un, no haga espacio, que el color de la letra es en azul y, y, y no sé si esté predefinido en mayúscula vamos a, a, a organizar toda esa parte entonces estoy parado aquí en el título 1 le doy clic derecho modificar para configurar el título 1 lo primero que voy a hacer es que ese color lo voy a colocar si ustedes quieren en rojo miren, observen ustedes que el título 1 que tenga un tamaño de 16 observen ¿sí? y los formatos en fuentes que ese título siempre sea qué, en mayúsculas ¿Sí? Y el tipo de letra, por ejemplo, que sea Cambria, que sea Colibrí, el que ustedes consideren pertinente, ¿sí? le doy a aceptar, vuelvo nuevamente a formato y le digo el párrafo. Y le voy a decir que antes del título, ¿sí? haga una separación de 24 puntos y posteriormente, como es un título 1, un título del nivel 1, le digo que también que después del título haga una separación de 24 puntos que el interlineado sea sencillo si ustedes consideran que ese debe ser el formato de acuerdo al formato que ustedes están realizando el documento le digo aceptar y ya en este caso observen ustedes cómo queda el título número 1 ¿sí? ahora le digo que ese título mire que no le he dado aceptar ahora le digo que me actualice todos los títulos que de ahí en adelante están definidos como título 1 me los lo actualice automáticamente y le digo aceptar ya He definido que este es el título 1. Posteriormente vienen consecuencias. Consecuencias es un, debe ser un, un título 2. ¿sí? De nivel 2. Pues nuevamente voy a inicio. Le digo título 2. ¿sí? Y configuro el título 2. Le doy clic derecho. Modificar. Supóngase que ese debe ser de, de 14 puntos. El, el formato el tipo de letra. Me voy a formato. Le digo que la fuente, le voy a colocar en mayúscula, sí, para que inmediatamente eso se me convierta todo en mayúscula, los títulos de nivel, de nivel 2. Y de esa manera estoy configurando la parte de lo que es el formato. Ahora le digo que si, que si en cursiva, que no, en negrilla, como eh, el, el formato lo quiera establecer, le digo que todos los títulos de nivel 2 se actualicen, aquí, y le digo aceptar. Observen que esto lo estoy haciendo por primera vez, porque necesito configurar cada uno de los títulos. De aquí en adelante, observen lo que vamos a hacer. Como este es un título de nivel 2, este también es un título de nivel 2. Observen lo que voy a hacer, sencillamente le doy clic ahí y listo. Ya quedó título de nivel 2. Este es un título de nivel 2. Observen. Este es un título de nivel 2. Y ya empiezo sencillamente a señalarlos los diferentes los, los diferentes eh, niveles que van a pertenecer los títulos. ¿sí? Y de esa manera yo puedo ir organizando de acuerdo a mis niveles, por ejemplo, formulación del problema. Este es un este es un título de nivel qué? De nivel 1. Entonces está aquí, o sea, ¿sí? formulación del problema. Justificación, es un título de nivel 1. Ahí está, o Objetivos, nivel 1. Objetivo general. Nivel 2. ¿sí? Objetivos específicos. Nivel 2. Marco referencial. Nivel 1. Marco teórico. Nivel 2. Clasificación del software. Nivel 3. Pero no, no habíamos todavía logrado llegar a un nivel 3. Entonces aquí lo tenemos. ¿Cómo nos queda? Nos queda así. Ah, que el formato o el estilo de formato no establece eso. Que supóngase que sea en negrilla minúscula. Entonces doy clic Derecho. Y lo entro a configurar. Entonces orientación a la izquierda, que sea de tamaño 14, ¿sí? en negrilla, cursiva, supóngase, pero que no sea, no, sea, eh, no sea en mayúscula. Entonces verifico, verifico, y de esa manera, de esa manera eh, podemos avanzar. Ahora lo que hago sencillamente es definir si eso va en mayúscula o no. Mire, observen ustedes que el texto está, es el fuente del texto. Eh, no está subrayado en mayúscula, razón por la cual hay que cambiar definitivamente el, el texto. Ahora lo hacemos, sencillamente le doy a aceptar, le digo actualizar automáticamente ¿sí? y ya me quedo. ¿Qué debo hacer? Pues que este, este título previamente fue definido en mayúscula, pues tengo que cambiarlo. Entonces le digo, pon eh, en tipo, tipo oración y aquí quedaría de tipo oración. Pero observen ustedes que me queda centrado. Entonces el título 3 no me puede quedar centrado. ¿sí? Le digo que debe ser una orientación a la izquierda. ¿ya? Y acepta. Ah, me sigue. Entonces lo pongo a la izquierda. No hay problema. ¿ya? Y de esa manera, entonces, este es, este es una clasificación. Vamos a cambiarle el color al título 3 para que sea de diferente digámosle que esto va a ser de un color por ejemplo verde sí suponga que sea verde entonces le digo aceptar que a esa manera vamos a suponer que aquí tengo tengo otro ¿sí? otro título suponga de que este sea también de, de título 3 le digo título 3 este también de título 3 ni, o nivel 3 ¿sí? Este, nivel 3. Este, nivel 3. Este, supóngase que sea de nivel 2. Este, supóngase que sea nivel 3. Este, nivel 3. ¿Sí? Pero mire que el nivel 3, esto, estas, estos títulos están previamente definidos en mayúscula, pues en tí, les, les cambio, ¿sí? Perdón, les cambio tipo oración para que me queden realmente como son y de esa manera puedo configurarlo todo una vez que le he, le he aplicado los estilos a los diferentes títulos ahora sí les aplico los la numeración y observen ustedes que me voy al comienzo me paro me paro en el primer en el primer título de nivel 1 ¿sí? me voy a párrafos aquí en la numeración y defino lo que se considera o lo que se llama lista multinivel. Aquí aparecen todas las eh, todos los, eh, las ofertas, los diferentes estilos de lista multinivel, y escojo este, donde me dice títulos: título 1, título 2, título 3", título 3. Ese escojo, y observen ustedes cómo inmediatamente y automáticamente me empieza a numerar cada uno de los títulos de acuerdo a los niveles que les asigne de acuerdo eh, con base en el estilo, bueno, 4, 4, 1, 4, 2, marco referenciar 5, 5, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 4 y así sucesivamente, ¿sí? De esa manera es que se enumera todo el documento, listo. Ahora vamos con base en eso, vamos a generar eh, automáticamente la tabla de contenido. Entonces voy al comienzo, a la sesión anterior a esta. Aquí, tabla de contenido, me paro aquí. Sí. Me voy para referencias, aquí en referencias. Y en referencias me dice tabla de contenido. ¿ya? Doy clic en ello. Y me dice qué tipo de tabla de contenido yo quiero. Entonces si esta, si quiero esta, si quiero cuál. Pues de acuerdo a la, a la manera como se ha establecido en el estilo del formato, entonces le escojo, supongamos que sea esa, y él inmediatamente me genera, me genera, automáticamente, me, te, me genera todos los todos los títulos que yo he definido, ahí está, míralo. Observen ustedes cómo aparece. Y con su correspondiente página. ¿Sí? Mire. Eso es generar... Ah, una vez que, por ejemplo, que usted haya modificado un título. Supóngase que aquí no es planteamiento del problema, sino planteamiento del problema del proyecto de investigación, por decir. Pues ya el título... Se ha modificado y usted necesita también que en la tabla de contenido se modifique. pues Voy a la tabla de contenido, doy clic derecho en cualquier parte de la tabla de contenido y le digo actualizar campos. Y para actualizar solo los números de página, no, actualizar toda la tabla. Le digo aceptar y él automáticamente me actualiza el título que he modificado. Ah, en este caso, mire que no, que no está, entonces pues, le, lo cambio, ojo, hago todo el proceso para cambiarlo, ¿sí? Que es lo que habíamos hecho, lo habíamos hecho al comienzo, entonces aquí le digo que está en mayúscula, que lo ponga todo en mayúscula, ¿listo? ¿Sí? Si ustedes creen que debe ser así. ¡Listo! De esa manera eh, hemos resuelto la parte de el contenido, o sea en la tabla de contenido ¿Qué otra cosa debemos de hacer? vamos a mirar, vamos a, vamos a trabajar la numeración y la numeración es muy sencilla observen ustedes por ejemplo que esta numeración en la en la página de presentación no se debe de dar, entonces me doy doble clic y la quito sí, quito esa numeración ya se quitó cierro nuevamente el encabezado y ya no aparece pero de esa misma manera no va a aparecer en ninguna página Observen, ¿sí? No va a aparecer en ninguna página. Mírenla aquí. En ninguna página va a aparecer la numeración. Listo. Entonces vamos a numerar. Vamos a numerar. Recuerden ustedes que la numeración en las la páginas de contenido no se da. Eh, las páginas de contenido de acuerdo al formato APA deben ir en, en, en romanos. Entonces me paro, me paro aquí en esta parte inferior, el pie de página, de lo que es eh, las tablas de contenido. Doy doble clic. Y lo primero que cuando doy doble clic, inmediatamente me aparece el diseño de, de la pie de página. ¿En la sesión qué? En la sesión número 2. ¿Sí? Lo primero que ha, debo hacer es desvincular a la anterior. O sea, que esta sesión es completamente independiente a la sesión anterior. No tiene ningún vínculo. Entonces doy clic aquí para desvincular la sesión anterior. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí, ojo voy a empezar a numerar desde 3 él no tenga en cuenta la numeración de la sesión anterior y que solamente me arranque con esta numer con, en esta sesión la numeración por ejemplo, aquí voy a empezar a, a trabajar con números romanos, por lo tanto entonces le digo que, que me inserte ujo, voy a empezar a insertar ¿ya? numeración aquí entonces le digo eh, que me inserte número de página. Entonces, formato del número de página, le digo. Entonces le digo que el formato del número de páginas, ¿qué va a ser? Va a ser el número romano, mírenlo aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Que inicie desde qué? Desde la, desde el 1. ¿Continúe en la, desde la sesión? No, que me inicie en 1. ¿Incluir número de capítulo? No, ya lo configuré. Ojo, lo que estaba haciendo era configurarlo. Recuerden, el formato del número de página, estoy configurando, ¿Sí? Estoy configurando el formato. ¿Sí? Ahora lo inserto. Entonces insertar ahora sí vamos a insertar el número de página donde al principio al final al final de la página o sea en el pie de página doy clic ahí y me vengo en qué formato mire si usted lo quiere al lado derecho y si lo quiere en el centro si lo quiere de esta manera entonces supóngase que sea en el centro listo ahí está mire ¿Sí? si quiero pasarme a la siguiente a la siguiente página aquí voy a aparecer el 2 ¿Sí? y de esa manera de esa manera He numerado la sesión en la cual necesito, eh, necesito que eh, se numere, que es esta, mire, exclusivamente esta sesión. La sesión 3, ya, ah bueno, voy a cerrar esta, esta eh, voy a cerrar este pie de página y ya queda con números romanos. Entonces, ven ustedes de que en la sesión 3, la numeración en este momento arranca con 1, pero yo no, no lo quiero así, yo lo quiero en otro estilo, entonces borro todo eso, ¿Sí? y qué es lo primero que debo hacer, debo desvincular esta sesión de la sesión anterior, entonces le digo vincular a la anterior, ¿sí? entonces, no, no me lo vincule, ¿sí? entonces lo desvinculo y lo primero que hago es voy a configurar la inserción del pie, eh, la inserción numérica. Entonces nuevamente, clic, formato del número de página, le digo que el formato es numérico, ¿sí? o, o puede ser así como ustedes quieran, observen que iniciar iniciar en el 1 ah bueno entonces que me inicie en el 1 ya entonces le doy clic aceptar ya ya arranqué ahora número de página sí entonces al, al, al final de la página observen entonces vos, vamos a colocarle supóngase que vamos bueno, a meterle uno raro para que para que veamos la diferencia finalmente por ejemplo este cual será vamos a esperar que ese Página 1 de 1, ¿sí? Vamos a meterle eso, mírenlo ahí. 1 de 21 páginas, ¿sí? Y de esa manera él arranca, él arranca en la página número 1 de la sesión 3. Le digo cierro, y de esa manera, estas páginas, ¿sí? Estas páginas, mire que me desconfiguró, me, des me desconfiguró eh, la sesión 2, no hay problema. Esta sesión está bien, entonces nuevamente configuro la sesión 2, no tengo problema. ¿sí? Arranco nuevamente, insertar, formato, listo, está aquí, arranco y le digo eh, aquí, listo, ahí está, y le digo cerrar y ya queda en esta sesión, sí número 2, y aquí acá ya, así, página 1 de 21, y de esta manera. Queda toda la paginación del documento. ¿sí? Vamos a suponer que yo necesito romper esa numeración aquí. Mire que aquí es página 8 de 21. Aquí sería página. O sea, ah, bueno, aquí ya, ya la hizo. Mire, arrancó una nueva numeración. Entonces le digo que en esta numeración, ojo, no necesito que en esta, entonces doy doble clic, señalo. Voy al formato. sí al formato de la página y le digo que continuar desde la sesión anterior eso es lo único que le digo y mira observen lo que me hace automáticamente me continúa con la sesión anterior cierro o oh, en diseño voy y cierro y aquí él debe haber arrancado con uno mire entonces nuevamente doy doble clic aquí señalo voy a la configuración de la página formato número de página y le digo que me continúe con la sesión anterior y inmediatamente me aparece con la 10 ¿sí? ahora cierro cierro el pie de página y de esta manera he numerado adecuadamente el documento lo mismo lo hago, lo haría con este, este me arranca pero ustedes ya saben esa, la manera de cómo trabajar eso finalmente vamos a explicar cómo insertar la bibliografía de forma automática qué es lo que normalmente uno hace vamos a quitar esto de aquí cada vez que uno encuentra un referente bibliográfico pues lo primero que hace es, es ir a referencia sí y insert, eh, coger todo ese referente y anotarlo ¿en dónde? en administrar fuentes, entonces voy aquí, doy clic en administrar fuentes y él me dice que si yo voy a insertar una fuente nueva, yo le digo que sí, voy a insertar una fuente nueva, observen, aquí está. ¿Qué? Ese, ¿Esa fuente de qué es? Una fuente biográfica de un sitio web, de un libro, de una sesión de libro, de un artículo de revista, de un artículo de periódico, de un acta de conferencia, de un informe, ¿de dónde? Ah, en este caso de es sitio web, si es de sitio web, entonces me dice, me pide el nombre del autor de, del, del artículo, si el, si el nombre está compuesto por varios autores, entonces nombre corporativo, ¿sí? ojo, aquí lo edito y me permite ir insertando la cantidad de nombres de personas que eh, son autores del documento. El nombre del sitio, ojo, el nombre del sitio, no la dirección del sitio, el nombre del sitio, ¿cómo se llama el sitio? El año en que, si, si tiene el año, el mes y el día en que se editó el sitio, año en que se realizó la consulta de ese sitio y la dirección url o sea la dirección web del sitio como tal y con eso hemos definido todas las fuentes que que en, en el desarrollo del documento hemos ido captando para la construcción de la biografía eso que me permite, me, me permite que yo tengo un sinnúmero al final me voy, voy a tener un sinnúmero de, de fuentes sí que son estas Todas estas que me aparecen a la izquierda. Y entonces yo sencillamente, de acuerdo a ese trabajo, voy señalando los que yo necesito. Que realmente... ¿Sí? ¿Cuáles son las que realmente yo necesito? Entonces... Ah, que son todas. Entonces las señalo, las copio en la lista actual. ¿Sí? Y él me lo permite ordenar por autor. Entonces por año, por etiqueta, por título, como quiero. De acuerdo al formato de acuerdo al formato que ustedes eh, estén trabajando, recuerden por ejemplo que el formato APA me lo señala es por autor, entonces aquí lo trabajo por autor, le digo cerrar y automáticamente él me genera la, ah perdón, aquí estoy administrando la biografía, ¿sí? ahora le digo, ojo, le digo que insertar la biografía, ¿sí? ¿cómo la voy a insertar? así, así como está aquí, trabajos citados, como quieren, entonces no, oh, que biografía, listo, entonces ahí está, observen ustedes, ahí está ya la biografía sí. de acuerdo a todos los referentes biográficos que durante el desarrollo del trabajo hemos conseguido ¿sí? de esta manera es que se estructura un documento y he querido hacer este video debido al dolor de cabeza que el, el primer día que me tocó que entregar el informe de, de mis estudios que actualmente estoy realizando dos tres de la mañana me nacieron más de las canas que tengo y se me cayó el pelo que el poco pelo que en esos momentos tenía. Muy amable, espero que en un próximo eh, video poderles seguir presentando la solución de muchos de muchos temas que haya resuelto.